Si necesitas agregar campos de captura extras en el formulario de alta de tus productos en Odoo, este video es para ti. Como sabemos, el formulario para agregar productos en Odoo deja mucho que desear, pero no te preocupes. En este video he agregado un campo de captura extra para poder agregar la ficha técnica en PDF de cada producto. Puedes agregar cualquier cantidad de campos que se ajusten a tu necesidad. Simplemente cuando estés dando de alta los nuevos campos, analiza y configura bien el tipo de dato que contendrá. Si no configuraste bien el tipo de dato y después quieres cambiarlo, no podrás hacerlo ya que Odoo no soporta conversión de un tipo a otro tipo. Y deberás crear otro campo, asignándole el tipo de dato que te sirva más. Te recomiendo eliminar el campo que no uses. Si ya tienes instalado Odoo, solo asegúrate de que tengas instalados los módulos de ventas, website, documentos, estudio y activa el modo desarrollador.